Hola soy Carlos Ar. hago poemas para ti o para quien tú quieras, poemas escritos dedicados para estas personas especiales o poemas recitados y grabados en un archivo de audio que podrás entregarle como una pista sonora a todas las personas que tú quieras poemas de amor, desamor, cartas para poderte ligar a alguien, contenido erótico, contenido sobrenatural, todo lo que tú quieras en un poema 5 dólares o poema escrito y en audio por 8 dólares, Carlos Santos, desde la Universidad de México.